Seguimos en este contacto diario en el día de hoy. Reiterar que hoy es martes y estamos a 12 de enero del año 2021. Tal cual nosotros anunciáramos al principio del programa que íbamos a tener vía telefónica a nuestro querido amigo quien es ex presidente del Colegio Médico Dominicano filial eh, San Francisco de Macorís y actual presidente. Eh, ejecutivo del Centro Materno Infantil del Nordeste Un centro que se ha entregado en cuerpo y alma Desde que se destapó esta pandemia eh, Dando el frente, apoyando a las autoridades sanitarias A lidiar con esta situación de pandemia Que vive el mundo y que nos ha impactado a nosotros Como Franco Macorizano, de manera directa Y quisimos pues invitar, eh, a oír la opinión del doctor Polanco En medio de esta situación Pero antes queremos saludarlo y darle la bienvenida. Doctor, saludos y bienvenidos al Contacto Diario. Buenos días, Víctor. Buenos días, Roberto. Y a eh, este gran equipo de este programa tan visto y tan escuchado aquí en la República Dominicana y por qué no en la provincia de Guadalajara, en el Consejo de Macorís. Adelante, a dar respuestas a sus preguntas y están dentro de la, nuestra capacidad. Adelante. Gracias, gracias, doctor. Doctor, la intención nuestra de... Y llamarnos en contacto con usted es para oír eh, su impresión, su opinión con respecto a esta situación que sigue causando estrago aquí en San Francisco de Macorís y es eh, la situación de la pandemia del COVID-19, aprovechando su capacidad, su experiencia como médico de larga data. La opinión del doctor y como presidente también de uno de los centros más importantes de salud que tiene la región del Nordeste. Su opinión con respecto a esta situación, doctor. era de higiene aprovechada de la pedido a un mundo. Fíjate, la situación es como que en San Francisco porque no es país deben de agresionar la situación. Lo digo con toda tristeza, con toda maldición. Como se puede notar ahora mismo después de estas actividades, ha aumentado considerablemente la situación de los pacientes infectados. Por tanto, creo que amerita un reordenamiento de ingeniería de la situación del país en cuanto a, a esta, a esta a este virus que nos está aportando. Nosotros como gente más que partir hemos tenido la obligación de tener que habilitar un Sin embargo, a medida que, que, que ha pasado este mes de diciembre, hemos tenido la obligación de aumentar de una forma considerable las habitaciones y las camas y habilitar un segundo bus para poder dar servicio de la gran demanda que hemos tenido en historia. En el día de hoy, en no, la no hay... estadística, tenemos un alrededor de 95 no. eh, ingresados con COVID. Ah, no ha llegado todavía. Eh, dependiente eh, bien, está bien. El día de ayer teníamos 28, hemos dado de hasta 3 o 4 y hoy tenemos la actualidad 1,24, 25 pacientes ingresados. Lo que te digo es que la situación continúa en hacer serie y que habilita y entonces pues ya decimos también una serie de, ricas de las autoridades y no solamente de las autoridades, porque a veces queremos no solo identificar en todas las cuadras a las autoridades, no, son problema de todos. Ustedes como periodistas no como médico, que la conciencia a la ciudadanía y ayudar a que este virus tenga y lo que vamos a callar, no le decimos al pueblo, los pacientes que están falleciendo, la gente no nos cree, ustedes no nos creen y por tanto, puede entonces eh, ir aumentando de una forma considerable la inconsciencia que tiene muchas personas en República Dominicana. Doctor, cuando usted habla de que las autoridades deben ser más agresivas en cuanto a las medidas, eh, eh, por ejemplo, en el caso particular, ¿qué usted sugeriría? A las autoridades, en qué en en, en en cuáles acciones deben ser más agresivas para eh, lograr evitar, verdad, que continúe el contagio de este COVID. Debe hacer más presencia a los medios de comunicación. Oye, bien, más presencia. Y decirle la verdad al pueblo. No solamente debe escucharse una sola voz, porque ha restringido eh, que los funcionarios se abren. Yo creo que es un gran error. Mientras mayor se difunde la situación, lo que está ocurriendo. A la ciudadanía, pero si no le dice la verdad a este pueblo, no se le dice la, la cantidad de personas que están falleciendo en este pueblo, pues entonces, y a nivel del país, esto puede incrementarse cada día más. Por tanto, creo que una de las medidas que debe eh, incrementar el gobierno es las facilidades a los funcionarios de, de, de, de las distintas regiones, de las distintas provincias, para que le digan la verdad al pueblo. En cuanto a cuando fallecieron en la teleinfantil, cuando fallecieron en la demás clínica privada, y cuando fallecieron en el hospital, porque es la única garantía que podemos tener nosotros, y es por el de manera, es que quiero eh, ver, de que la gente vaya creando la española, o creyendo sea, en ellos, y que por tanto, vaya ¿vale? a crear lo que consienta. Otra cosa es, en cuanto a la, al toque de queda, mira, only that el programa va, a el programa va a sí. Gracias, gracias, doctor Blanco por esa extraordinaria eh, participación y declaración, eh, de la cual yo lo entiendo muy atinado su, su, su opinión con respecto a esta situación y a la agresividad. Que deben tener las autoridades sanitarias en este momento para evitar que se siga en el aumento el contagio del COVID-19, específicamente aquí en San Francisco de Nápoles y, ¿por qué no?, al país. Gracias, doctor Polanco, por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad que nos brinda. ¿eh? Estamos siendo abusores, ¿eh? a de los órdenes. Acabemos de quitar y hacer la información de declaraciones. Estamos a disposición. No tenemos que esconder nada, porque si este, no hacía la ser verdad, sería un mejor para nuestros conciudadanos que son inconscientes. Entonces, decirle a la persona, pacarilla, de la mano y cuídate de no encargarse muchas personas. Estas son las tres medidas que deben tomarse para lograr eh, una disminución de, de, de la pandemia que nos está asustando al país y, ¿por qué no? Hasta Brasil. La muchas gracias a ustedes. Continúo su programa. Gracias, gracias, doctor Polanco Liranzo, quien es el presidente eh, directivo, director ejecutivo del Centro Materno Infantil del Nordeste. Sergio, de verdad que interesante esa, esa opinión del doctor Polanco Liazo cuando habla de que las autoridades están llamadas a decir la verdad. Y me gustó me, me, me esa parte, porque cuando, por ejemplo, fíjate cómo hay personas que dicen, bueno, eh, muchos contagios. Eh, a granel, y, a, y poca la, la letalidad, o sea, han muerto, mueren pocas personas, o sea, eso nos puede llevar a hacer creer a nosotros, que realmente, bueno, no podemos contagiar, pero la posibilidad de que podamos morir eh, son muy mínimas, entonces, no es así, entonces, en ese sentido, el que el doctor Polanco se refiere cuando dice que hay que decirle la verdad a la población, las autoridades deben decir la verdad para que realmente tomemos la conciencia eh, que debemos tener al momento de, de esta situación estaba muteado Sergio tu, tu micrófono por favor T todavía todavía Sergio está, tiene que, que corregir esa parte simple. así decíamos interesante la participación del doctor eh, Polanco Liranzo eh, con respecto a la situación del COVID-19 Vamos a una pausa y al regreso pues venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla como siempre. Voy a tratar de con la mayor autenticidad posible. A la pausa y ya regresamos.